En la recta final, ¿cómo fue la batalla por el rating entre Andy Kuznetsov y Mirta Legrand. Todos los programas televisivos planificar sus emisiones y pelean por atraer la atención del público más que nunca. Sucede que con el surgimiento de Netflix y otras plataformas de streaming la gente está cambiando el modo de consumir televisión. Es por eso que las peleas por el rating son cada vez más contempladas y analizadas. La gran batalla por el encendido de los sábados por la noche la dan La Noche de Mirta y PH. Podemos hablar Por lo general, el ciclo de Mirta Legrand no logra los números deseados y pierde ante Andy Kuznetsov. Y, lamentablemente para la diva, esta no fue la excepción. Lo más visto del sábado 8 de diciembre en la televisión abierta fue, otra vez, el ciclo de Andy obtuvo 10.1 puntos de rating, bajando casi 3 puntos con respecto a los programas anteriores. En cambio, Mirta logró 6.1 puntos según Ibope. La chiqui no pudo conservar la alegría del de haber sido el hashtag más tuiteado de la televisión argentina durante el año 2018. Almohadilla La Noche de Emil se quedó con el primer puesto, seguido luego por Almohadilla Animales Sueltos, Almohadilla Incorrectas, Almohadilla Podemos Hablar y Almohadilla Cien Días para Enamorarse. A pesar de haber tenido invitados de lujo, la situación en el ratín no fue diferente. Asistieron a la mesaza, Diego Santilli, Eduardo Amadeo, Luis Taglia Pietra, Ricky Pascus y Mónica Gutiérrez. Kuznetsov, por otro lado, contó con la presencia de Luciano Cáceres, Jimena Monteverde. Carlos Páez, Chino Maidán y Pollo Álvarez. Posiblemente su polémico cruce con Esmeralda Mitreó, tal vez, las increíbles anécdotas de Páez se llevaron todas las miradas. Lo increíble es que la propuesta del 13 tenía varios personajes polémicos como Gutiérrez, quien entrevistó hace días a Rodrigo Eguillor el hijo de una fiscal de Lomas de Zamora acusado de abuso, y se ganó la crítica de todo el mundo por presentarlo como influencer. Habrá que esperar a ver qué propone la estrella santafesina para el próximo encuentro y si logra ganarle a su fuerte competencia en este último tramo. Recordemos que el presentador de PH anunció que el sábado 15 de diciembre terminará su temporada, mientras que la actriz aún no está segura, posiblemente culminará ese mismo día o bien el 22 del corriente mes.